La primera es un acuerdo de mutuo dinerario que se ejecuta y se elabora en una notaría y la segunda es una garantía hipotecaria, la misma garantía que un banco solicita para poder otorgarle un crédito, nosotros también la damos. Entonces, señores, imagínense esa seguridad que el banco tiene para poder prestarle a usted con una garantía hipotecaria, nosotros también se la otorgamos. En ese sentido, tengan la plena seguridad de que la inversión que ustedes hacen con nosotros va a tener el retorno dentro de los plazos y dentro de las condiciones que vayamos, que vayamos a pactar. ¿okay? El retorno del capital y de la utilidad que vamos a llegar a un acuerdo con ustedes es dentro del plazo que nosotros y ustedes nos ponemos de acuerdo. Es decir, si, si contemplamos un plazo de ejecución de inversión de un año, entonces en un año se le hace el retorno del capital más las utilidades. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, ahora voy a pasar a contarles con qué fondos actualmente contamos y es en estos proyectos en los cuales ustedes pueden invertir. Alicia les habló un poquito de Adaman. Adaman es un proyecto único que ya tiene una tasa de venta de 100% y el avance de obra es de 95%. Actualmente ya estamos en proceso de independización del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes toman la decisión de invertir en este proyecto que solamente tiene un plazo de vida del fondo de seis meses, el retorno es totalmente seguro porque el proyecto ya está ejecutado a nivel ventas y al nivel constructivo. Sin embargo, esos 5% restantes necesita todavía de fondeo para poder ser culminado. Sin embargo, actualmente ya tenemos aproximadamente un 80% del capital restante que nos falta para poder concluir este proyecto. Entonces, la invitación puntual para ustedes para poder completar este 20% es poder tomar la decisión de poder invertir por seis meses y recibir un retorno de aproximadamente 5% en este caso particular. Ofrecemos solamente el 5% en este caso. ¿Por qué? Porque el proyecto ya está ejecutado, señores. El proyecto ya es realidad a nivel constructivo y a nivel ventas. Y repito, el ticket mínimo que en este caso podemos aceptar es de mil soles para arriba y de la tasa que le vamos a ofrecer de retorno interno es de 5% por un plazo de 6 meses. Lo mismo que les estuviera diciendo un 10% por un año. ¿okay? Este es el fondo Adamant, señores, un proyecto ya hecho realidad y la misma que pues... Es agradable contarles que las ventas han sido ejecutadas aproximadamente en tan solo dos meses. Imagínate la capacidad de innovación, imagínate la capacidad de conceptualización de este equipo humano que nos permite poder vender 11 departamentos en tan solo dos meses. Aquí ustedes están viendo las minutas preparatorios de compra-venta de cada uno de estos departamentos, todas ejecutadas dentro del marco de la formalidad en las notarías pertinentes que algunos propietarios han elegido. Y lo único que está esperando es que nosotros culminemos el 5% restante y pasemos a las transferencias. En ese momento, cumplido los seis meses, a ustedes se les va a entregar las utilidades que les corresponden. ¿okay? El siguiente, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora les voy a hablar del proyecto, de, del fondo VITA. Okay. Es el motivo tal vez por la cual ahorita actualmente ustedes están sentados. Es el proyecto que ahorita estamos avanzando y comenzando el proceso de construcción. Pues actualmente cuenta con tan solo el 20% de avance a nivel constructivo. Sin embargo... Sin embargo, las ventas ya han sido ejecutadas aproximadamente un 30%. ¿ok? Este proyecto, al igual que Adaman, es absolutamente diferente, innovador, disruptivo y hace que los propietarios o las personas que vienen a visitar vean un concepto distinto y de esta forma se animen a comprarlo. Ya tenemos dos departamentos vendidos y de las cuales uno ya está comprometido. Entonces ya tenemos tres, tres departamentos eh, asegurados con nuevos propietarios. Esta propiedad, señores, tengan la seguridad que en el transcurso de los dos meses siguientes vamos a cerrar las ventas y eso nos va a garantizar de que cuando, que cuando estemos concluyendo la construcción, que es aproximadamente para marzo del, del año que viene, todas las propiedades estarán vendidas como en el caso de Adamant. Sin embargo, el nicho de mercado al cual le hemos dirigido este proyecto es un poco más reducido, pues contempla ingresos de aproximadamente de 8 hasta 10 mil soles para poder acceder y comprar este tipo de departamentos. Son departamentos lujosos de 125, 130 metros cuadrados, tiene tina hidromasaje, pero muy aparte de todo eso, entiendan que las personas que nos compran com, eh, eh, nos, no, eh, adquieren de nosotros una experiencia distinta, de vivencia pues arquitectónicamente. Eh, innovamos y hacemos que la propuesta sea distinta. Otorgamos, por ejemplo, dentro de nuestras amenidades espacios como saunas, eh, gimnasios, un parque habilitado 100% para el, para el uso dentro del edificio. Ok, señores, este es el fondo Adam, eh, el fondo Vita y ahora voy a pasar a explicarles exactamente cuáles son las partes financieras y por qué deberían tomar la decisión de invertir en este proyecto. ¿ok? Pase a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Ok. Ok. Al, vamos al grano. En este caso puntual, nosotros podemos generarles a ustedes desde 12 hasta 15% de retorno en utilidad, siempre y cuando ustedes elijan un acuerdo notarial de mutuo dinerario, en el caso de la garantía para la inversión, el plazo mínimo es de un año ya y, y, y el retorno por el cumplimiento de esta inversión es del 12%. En dos años sería 13.5 y en tres años sería 15%. Imagínate si tú tomas la decisión de poder invertir con nosotros por tres años. Un monto, por ejemplo, de 100 mil soles en los tres años cumplidos le estaríamos retornando 145 mil soles, es decir, 45 mil soles de utilidades. Y si lo hace por un, por un solo año en el tiempo de vida de, de, de, de Vita, estaríamos hablando de un retorno de 12 mil soles. sin caso invierte 100 mil soles, ok, este es, un, este es un tipo de inversión con una garantía de mutuo dinerario, el cual se ejecuta dentro de una notaría con un documento legal formal eh, dentro del, del, del marco tributario y legal este, que, que permite tanto la tributación y la garantía de su inversión. La segunda garantía y la forma de invertir con nosotros es el acuerdo de notarial con una hipoteca. En este caso, damos a disposición de ustedes la garantía de un inmueble que puede ser una casa, un departamento, un terreno de las propiedades con las cuales contamos. Es decir, Ustedes invierten mínimamente 50 mil soles, nosotros le dejamos como garantía una de estas propiedades y en caso de una eventualidad, pues ustedes ejecutan la hipoteca y recuperan la inversión y recuperan las utilidades y los daños y perjuicios. Sin embargo, créame que nunca ha sucedido esto y nunca va a suceder. Sin embargo, este tipo de inversiones, este tipo de garantías es adecuado para aquellas personas que no quieran arriesgarse mucho y tal vez pues tienen un contexto de seguridad absoluta. Ok, señores, en este escenario, con este tipo de garantía, nosotros les damos un retorno de 8% al año, 2% en dos años y 3%, eh, 3, 10% en tres años. Imagínate si inviertes con una garantía hipotecaria en tres años de una inversión de 100 mil soles, estaríamos dando un retorno de 30 mil soles. Ok, señores, estos son los números, estos son los retornos que ustedes obtendrían si en caso toman la decisión de invertir en estos proyectos, o invertir con Moro Capital y en la ejecución de estos proyectos a las cuales está a cargo las empresas Straton y la empresa Ancosur. La siguiente, por favor. Genial. Entonces, ¿por qué deberían tomar ya la decisión para terminar y para darles pase otra vez a Luis para que cierre la presentación? ¿Por qué deberían tomar la inversión. Bueno, como Luis dijo, estamos en un escenario en el cual hay más demanda y hay menos ofertas. Nosotros personalmente no podemos copar la demanda que actualmente existe de departamentos. Es un escenario atractivo y de seguridad dentro de la estabilidad de la industria para tomar ya la decisión de actuar e invertir. La tasa de retorno que nosotros le ofrecemos es de 8% hasta 15%, que si tu dinero está en un banco, se está devaluando, cada vez cuesta vale menos tu dinero, pues el banco te da 2, 3, hasta 4% en los mejor los escenarios. Y si la tasa de inflación es muchísimo más alto que eso, literal, tu dinero vale menos, ¿ok? Entonces... La siguiente premisa, pues, la, eh, como les dije, la demanda es insatisfecha. Dentro del, dentro del contexto, las herramientas que nosotros hemos podido conceptualizar para garantizar su, sus inversiones son totalmente formales y son totalmente seguras. Así que, señores, aquí tienen las premisas de por qué deberían ustedes tomar la decisión ya de invertir con Moro Capital y en la ejecución de estos dos proyectos. ¿Ok? Por mi parte, señores, esto sería todo... Voy a estar esperándoles para la ronda de preguntas. Ahorita les paso otra vez con Luis para que les dé un poco más de pauta de la, del marco comercial de la compañía y luego pasemos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien, Muy bien muchas gracias, bien, gracias, gracias César por la presentación. Bueno, bueno hay, hay un, un marco, marco legal, hay un marco eh, de, protección de protección para, para usted, usted, todo está documentado. Como debe ser y comentar que, que ya son muchas las personas, muchísimas personas, Jóvenes desde, desde 20, 20 años, 25 años, personas que eh, todos sus ahorros confían en, en nosotros porque la oportunidad de poder generar utilidades en este rubro es realmente impresionante. Ahora quiero hacerte la presentación de la marca o de la imagen comercial que nosotros tenemos como Encosur. Consideramos que es muy importante para poder mover y generar las utilidades el área de ventas. Y el área de ventas está involucrado dentro todo el área comercial y nosotros brindamos una experiencia diferente a cada una de las personas que confían en nosotros. El área comercial tiene eh, como principal fuente de prospección nuestras redes sociales. Ustedes que han llegado a través de nuestras redes sociales pueden darse cuenta que siempre nos preocupamos por generar muchísimo contenido que nos dé autoridad sobre lo que nosotros estamos haciendo. También somos una empresa que eh, no solamente eh, vende, sino también atiende a los requerimientos de postventa. Tenemos muchísima base de datos de personas que de diferentes lugares del Perú buscan una empresa como nosotros. Tenemos un valor agregado, un valor diferente diferencial muy importante desde la conceptualización de nuestros proyectos, por lo cual nuestros edificios, así como Adaman se vendió en dos meses y Vita en dos meses más se va a vender, nosotros podemos asegurarte que eh, nuestros edificios son comerciales, vendibles y eso a ti también te da la garantía de que una empresa que, que genera proyectos, que vende, pues es una empresa que tiene flujo y por lo cual ahí está la oportunidad para que tú puedas generar utilidades con nosotros. Recuerda, Ancosur es una empresa que quiere compartir las utilidades y seguir, seguir generando eh, nuevos proyectos para satisfacer esa enorme, pero enorme demanda que se tiene de eh, departamentos, de casas, de residencias como tal. Ahora vamos a eh, contestar algunas, eh, algunas preguntas que nos están haciendo y lógicamente también se te va a enviar toda la información. Voy a dar un pequeño pase en este caso a César para que nos pueda eh, contestar la pregunta de Edgardo. Edgardo eh, nos consulta y nos dice cuál es la cobertura de la garantía inmobiliaria sobre el monto entregado en calidad. Está hablando acerca del, de, de, entiendo el tema del tema legal, cuál es la protección que nosotros podemos eh, brindar. adelante César. Es... Okay A ver Edgardo, muchas gracias por tu pregunta. La cobertura es la siguiente forma. Coberturamos... La totalidad de la inversión, vamos a suponer que inviertes 100 mil soles por un año, entonces la utilidad sería de 12 mil soles, ¿verdad? Entonces, coberturamos la inversión, los 100 mil soles, coberturamos también la utilidad, que, este, que en este caso sería 12 mil soles, y además coberturamos los daños y perjuicios en un caso de eventualidad que aproximadamente sería lo que corresponde a la utilidad, es decir, 12 mil soles más. Entonces estaríamos hablando de una cobertura de 124 mil soles en caso de eventualidades. Esa sería para poder responder tu pregunta. Y en el caso, y en el caso puntual de, de un acuerdo hipotecario, es lo mismo. Es lo mismo, sin embargo, una propiedad por lo general de nosotros está pues valorizado 3, 4, cinco veces más de la inversión. Tenemos propiedades valorizadas ahorita en aproximadamente 700, 800 mil soles, ¿no? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien. Muy, muy bien, muchas, muchas gracias César. Eh, bueno, Edgar, creo que está muy bien contestada. Hay una persona que nos consulta en qué eh, ubicación se encuentran nuestros proyectos. Para la empresa Encosur es importante darle una experiencia, no solamente interna, sino también una experiencia respecto a la zona. En este caso, la gran mayoría de nuestros proyectos están en las mejores zonas de Huancayo, como es Alto La Merced, el, el Jardines de San Carlos, Urbanización Lino… Que a nivel de Huancayo son una de las zonas más exclusivas que cuenta con jardines, cuenta con eh, zonas ya consolidadas y eso es una oportunidad porque nosotros como empresa buscamos lo mejor. La inversión que usted puede hacer si es propietario eh, tiene que ser muy bien, muy bien retribuida. Eh, ¿Hay alguna pregunta más, por favor? César, eh, hay una pregunta que nos hace llegar, Manuel. Muchas gracias, buenas noches, Manuel. ¿Se sí. puede invertir con activos como material de construcción? Interesante pregunta. Genial. La verdad es que esta pregunta nos la hacen por primera vez. Sin embargo,. Eh, yo creo que podemos llegar a un acuerdo en la cual podamos contabilizar, cuantificar el tema de los costos de los materiales dentro de un marco pues, este, real del mercado. Y, y yo creo que sí puede ingresar como parte de la inversión. Sin embargo, aquí la prioridad sería contabilizar de qué monto estamos hablando. ¿no? Genial, Podría, pod podríamos hacerlo, pero siempre pues, vamos a hablar de un monto, ¿no? no vamos a hablar de material, vamos a hablar de un monto y para lo cual tendríamos que cuantificarlo. Muy bien, claro que sí, sí. Eh, te invitamos ¿Tendríamos? a que puedas eh, venir a las oficinas para poder detallar, es la primera vez, pero me parece muy interesante y lógicamente en Ancosur vas a encontrar muchísimas formas en la cual podemos tener una alianza, podemos tener una sociedad, y a la larga estos proyectos se van a vender, se van a colocar, vamos a seguir generando proyectos y vamos a tener también la posibilidad de ofrecerte más opciones de inversión. Claro, vamos a facilitarte, estimado Edgardo, ya un, un modelo de nuestros contratos para que eh, tu abogado lo pueda revisar. Nosotros ya tenemos muchísima experiencia trabajando con esto, tenemos personas que quizás no mostramos sus nombres por un tema de, que, de, de confidencialidad, pero eh, te podemos asegurar que todo está dentro de un marco eh, legal. A la fecha, ¿cuántos inversionistas tenemos? Tenemos, eh, nosotros sacamos por temporadas, ya, un, eh, unas cuantas veces al año, eh, este tipo de oportunidades. Y nosotros, en el mes pasado, hemos logrado consolidar unos cinco nuevos inversionistas. Cada eh, cierto tiempo hacemos nuevamente la, la, nuevamente la invitación y si sumamos... Eh, Creo que somos un grupo bastante grande. Nosotros aquí en oficina, estimada Magali, eh, te invitamos a que puedas venir para mostrarte todos los documentos. Es mejor ver, a veces tener la hoja, tener el documento, para que puedas también confiar en nosotros. ¿Alguna pregunta más, por favor? Este sería el momento. Bien. Estimados amigos, queremos agradecer su tiempo, queremos agradecer esta disposición de, de aprovechar esta oportunidad. Déjenme decirles que como experiencia en lo personal, como profesional, como encargado del área de ventas, hay muchísimas personas que pueden alcanzar utilidades de manera inteligente. El asesoramiento, la, capa, la capacitación, el soporte, el soporte que lo vamos a brindar. Y sí, como dice Magalia, también hay un plazo para tomar una decisión, Lógicamente, como César te explicaba, ¿no? Eh, el proyecto Adaman ya está a punto de terminar. Sería eh, una decisión que tienes que tomarlo en, en, pues, en noviembre, máximo diciembre, porque ese proyecto ya se acaba. El proyecto Vita recién va a un 25%, 30% de su avance total y ahí está la oportunidad. El fondeo de capital para el proyecto Vita está aperturado y Magali, te invitamos a que puedas visitar nuestras oficinas que puedas conocer y también ser parte de los inversionistas. Este plan eh, va a estar todo este fin de, hasta fin de, año, fin de año, pero eh, Magali, despreocúpate que Ancosur ya está pensando en nuevos proyectos para generar nuevo fondeo de capital. Así es que siempre va a haber una oportunidad. Te agradecemos haber estado y, bueno, si hay alguna pregunta, este sería el momento. Si no, le doy el pase a mi compañera Alicia para que pueda dar sus palabras finales y despedirse de todos nuestros amigos. Eh, eh, mm -hmm. Hay una pregunta mm -hmm. que dice todo el, el proyecto Adam. Adam está, Adamán en, está la en la urbanización de La Merced, es una cerrada. cerrada que bueno bueno ingresas ingresas al lugar al lugar hay un parque centro dentro dentro de la urbanización, de la urbanización. es, muy es muy un lugar muy, es muy bonito muy bonito si ustedes, si ustedes visitarnos, visitarnos les vamos a hacer vamos un, recorrido un recorrido dentro de nuestros proyectos, proyectos. Eh, gracias, eh, gracias a cada uno de, cada uno de ustedes. Ustedes. ustedes esto, esto ha, ha, sido ha sido mi pasión pero eh, pues, eh, no pues, si no esperamos esperamos en nuestra nuestras cita para mayor información gracias gracias todos muy bien, muy bien. Vamos a a, a nuestro general, César, general, general que, general, que, pueda que dar a pueda dar las finales, finales, finales por, favor. por favor. Genial. Bueno, agradecerle a Luis, a Alicia, eh, detrás de cámaras, a Jereber por ayudarnos a hacer realidad esta transmisión y, y la presencia de cada uno de ustedes. Se han dado el tiempo de esperarnos estos 30 o 40 minutos para escuchar toda la información y ya creo que tienen toda la información para tomar una decisión. En caso todavía no, no, no la tienen clara, por favor siéntanse en la seguridad de poder contactarnos y preguntarnos lo que necesiten preguntar. Sin ningún compromiso también vengan a nuestra oficina que está ubicado. A la altura de la cuadra 13 Carmen del Solar en, la, en el Girón, las Orquídeas 207. ¿ya? Eh, visítenos, conozcan la oficina, de ahí le llevamos a los proyectos, verifiquen el trabajo que hacemos, la calidad de nuestros procesos de trabajo y los procesos de venta. Y y ahí también pueden tomar la decisión de poder invertir y confiar en nosotros. Como también Luis decía, ahorita estamos eh, a puertas de lanzar otros proyectos y seguramente si todos no toman la decisión ahora, va a haber otra oportunidad. Sin embargo, tomada la decisión, ya van corriendo el tiempo para que se haga efectivo su inversión. Señores, ahí Gerber les ha pasado la data donde pueden seguir haciendo sus consultas, pueden seguir contactándonos, por favor siéntanse en la libertad de poder hacerlo. Por mi parte, eso sería todo y otra vez pues reiterarles el agradecimiento y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, Sara. Muchas gracias. gracias, gracias. gracias a a, a, a mí también, también es un es placer poder, poder comentar esta, esta gran, gran oportunidad. oportunidad. Son, son, son muchos, muchos los turistas, muchas, muchas personas que confían en nosotros y bueno, bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder seguir generando infraestructura de calidad para todas las personas. Le vamos, vamos a eh, comunicarnos, los eh, asesores de, de venta, ventas, a comunicar, comunicar con cada uno de ustedes para poder detallar y tener una, una conversación más personalizada. personalizada. Agradecemos su y tiempo y también agradecemos a Dios que nos permite poder llegar hasta sus hogares. Y bueno, de mi parte también, eso sería todo y nos vemos. Muchas gracias.